Sí. Sí. Hola, acabamos de entrar al Palacio de Verano. Dice que es largo, dice que es como Patrimonio de la Humanidad, muy bonito, bla bla bla. Así que por eso vinimos. Compramos todo el ticket, el más caro. No solemos hacer eso. Así que esperamos que sea bueno. Recién estamos entrando. Costó 50 cuais el ticket. Así que y se supone que para todos los... las cosas más más turística, así que ahora vamos a entrar y a ver de qué se trata.